las normas de contabilidad vistas se hacen tangibles al presentar los informes que muestran la situación de una empresa en un momento determinado y que se llaman estados financieros. Según la NIC 1, un juego completo de estados financieros está compuesto por uno, el estado de situación financiera, o más conocido como balance general. Dos, el estado de resultados, o también conocido como P&G, o estado de pérdidas y ganancias. Tres, el estado de cambios en el patrimonio, que nos permite ver los movimientos que se dan de un periodo a otro en los recursos que han sido aportados de alguna forma por los dueños de la empresa. Cuatro, el estado de flujos de efectivo. 5. el estado de notas a los estados financieros. Muy importante, porque en él podremos profundizar con más información sobre cada cuenta de los otros estados financieros. Y seis, por supuesto, información comparativa. Eso sí, si quieres tener una base mínima para la toma de decisiones en una empresa, es importante conocer un poco más en detalle al menos tres de estos estados financieros. El balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Pues bien, estos tres estados financieros se unen porque la caja final del flujo de efectivo es igual a la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo del balance general. Y la cuenta utilidad neta del estado de resultados es la misma cuenta utilidades del ejercicio, cuenta del patrimonio en nuestro balance general. Y ya en este punto ustedes dirán, ¿Pero por qué no hacer un solo estado financiero con todos los datos y listo? ¿Para qué complicarnos tanto? Pues bien, cada estado financiero tiene una función importante. En el balance general, registramos en el activo una lista de todo aquello que la empresa tiene. Todo. Desde dinero hasta máquinas, vehículos o marcas. Y en el lado del pasivo y el patrimonio, definimos el cómo la empresa financió todo este activo. Pasivo si se financió con deuda. Sin importar a quién la debemos, a los bancos, al gobierno, a inversionistas, a proveedores, incluso también empleados si tenemos alguna prestación social pendiente por liquidarles siempre que le dábamos algo a alguien se va al pasivo. Ahora bien, si la empresa se financió con capital propio, ya sea por aportes directos de los dueños o utilidades de la misma empresa, entonces registramos patrimonio. En cambio, en el estado de resultados, nos dedicamos a la operación del negocio, que se ha vendido, cuánto costó lo que se vendió, qué gastos salieron por conceptos administrativos de comercialización, gastos financieros o por impuestos, y al final nos define cuál es el resultado, es decir, qué ganancia nos dejan las transacciones de ese periodo contable. Pareciera que ahí ya tenemos todo lo que necesitamos, sin embargo, hay que tener en cuenta que el balance general y el estado de resultados se acogen al supuesto del devengado, que dice que se registran todas las transacciones comerciales cuando existen derechos u obligaciones, aunque no necesariamente esto signifique movimientos de efectivo. Un ejemplo muy práctico es que si vendemos algo lo facturamos y con esto lo registramos en los libros de contabilidad, aunque hayan quedado de pagarnos en 30 días o más, es decir, aunque la plata no haya entrado. Por eso, para saber qué dinero entra o sale y en qué momento necesitamos el flujo de efectivo, que nos define con claridad esta parte. Pues como su nombre lo dice, este sí se dedica solamente al efectivo. Provenga este de la operación, la inversión o la financiación.